En este vídeo aprenderemos varias opciones para configurar nuestra cuenta de Google. Primero accedemos a la aplicación Ajustes de Google, si en vuestro teléfono no aparece tendréis que entrar a la aplicación Ajustes de vuestro móvil y encontrar la opción de Google. Una vez dentro vamos a clicar en Cuenta de Google. La primera pestaña que vamos a probar va a ser la de Seguridad. En Seguridad podemos configurar cómo entrar a nuestra cuenta. Vamos a hacer clic en verificación en dos pasos. Si usamos esta opción, cada vez que entremos a nuestra cuenta, aparte de escribir la contraseña tendremos que insertar un código que será enviado al móvil. Vayamos ahora a la pestaña de datos y personalización. Al bajar encontraremos los controles de la actividad de tu cuenta. Estos sirven para hacer la experiencia de usar Google y sus aplicaciones más personalizada. Por ejemplo, Google Maps nos puede recomendar transporte público. Aún así, podemos desactivar cada una de las opciones que aparecen para que no almacenen estos datos. Por último, bajaremos a la opción de personalización de anuncios. Aquí veremos qué criterios utiliza Google para personalizar los anuncios que nos salen. Desde este vídeo os instamos a mirar las otras opciones dentro de la configuración de Google y buscar la configuración que os sea más útil y segura.